Está lloviendo, y vean un ángel nos atropellará. ¿No está ahora mi cara? Otro fin, es el mar. nuestro último día de viaje juntos hacia la fundación, porque esta semana Diana se va y porque a mí ya me consiguieron host este día así que ya no nos veremos más en la noche ya no te mojaré el baño ay qué bonito pero qué triste, y ojalá llegues temprano, ojalá porque Eso te digo, ojalá llegues temprano porque sin mí ella creo que yo me tendré que levantar como a las 5 de la mañana, porque sí. mi host va a ser lejos Va a ser súper lejos. ¡Qué horrible! Ah, pero yo voy a llegar temprano porque tú eres el que se demora siempre. ¿no? Ah sí, claro. Yo faltando 20, pero yo estaba lista hoy. Ajá, sí, claro. Eso es mentira porque yo estaba... a ver. No, o sea, yo salí de, de la ducha y tú seguías maquillante. Sí, claro. Pero yo ya estaba vestida, había pedido desayunos, no sé qué. Yo me bañé en 10 dormí. minutos. O sea, por eso me levanto tarde siempre, porque yo me baño en 10 minutos y estoy lista en 15 menos a veces qué Entonces, tú tienes que levantar a las 7 y unas entradas a las 8 y medio o sea una hora y media sabes de... que ibas a extrañar estas discusiones sí ¿Tú? qué triste hace muy triste ¿Tú? ¿Tú y así algo que... ah hoy Diana se corta el cabello ¿Tú? y yo también me cortaré el cabello y Raúl va a grabar todo yo grabaré todo, cómo no, caen no. sus lágrimas y su cabello también. No, las lágrimas no. Obvio, obvio. Sale el cabello. Ya, bueno. Entonces... Recuerden, de, oh, veanlo. Está larguísimo. Está súper largo. Hermoso. Hermoso. Y no, se lo va a cortar. Y hermoso también, pero cortico. Ajá, sí, claro. Como sea. Bueno, ya nada. Cosa. Ya hay nada. Nos cheque en la fundación. Siempre me tomas fotos. No se estoy tomando fotos, es un video de tus lágrimas, arrepintiéndote de cortarte <tose> sí, no, el cabello. No sé nada le diga el no que, no, no, que mi hija. Sí, sí, ya nos indicó en sus fotos, a ver, la vamos Un testimonio, por no, favor, no, de la novena no, no, no, no. no, señal. Diana, Oso, Elsie sí, y yo eh, fuimos a buscar un lugar donde Diana se corte el cabello, pero pues nos a, no habíamos traído dinero para hacerlo. Así que vamos a esperar hasta el fin de semana. Claro, eras bien. Claro, que ya le No, pues ya que vamos a vender el viernes, ¿sabemos algo. viernes? ¿O tiene nada? ¿Qué vamos a hacer el viernes? La fundación. La fundación. Hay cinco guerreros, y entre ellos Cris, eh, que tienen un tipo de cáncer que no puede ser tratado con las medicinas que están reglamentadas dentro de Ecuador. Por lo tanto, tienen que traer esa medicina al exterior. Entonces, hace un mes ha habido una apelación para que esta medicina ya se pueda traer a Ecuador para el tratamiento de esos cinco guerreros. Sin embargo, ahora el costo es lo que se está luchando dentro de, de este proceso judicial para que el Ministerio de Salud que pague por el medicamento para eh, estos cinco jóvenes como una semana con un sabor realmente amargo porque al inicio yo supe hace un mes que, que fue el fallo, que aceptaron y, y aprobaron sí, sí, la, el uso de esta medicina mi porque sí, para nosotros que, fue una gran alegría no solo para mi familia, eh, no solo para los chicos que estamos también dentro de, de esta demanda sino también para los chicos eh, los demás pacientes psicológicos porque es una forma que nosotros ganamos, eh, porque fue un fallo hacia la vida, se ganó la vida. Pero en este momento, hace una semana, ya vengo con un trago amargo que me dicen que no, que el ministerio sí lo aprobó, pero a la vez lo está cancelando. Porque dicen, podemos aprobar la, el uso de la medicina, la compra de medicina, pero allá vea el hospital cómo lo paga, cómo lo consigue. No es una medicina que cuesta 10 dólares, no cuesta 20 dólares, cuesta más de 4 mil dólares cada apoyo. Cada uno de nosotros necesitamos solo para un tratamiento eh, que es cada 15 días como 3 apoyos. Entonces es un, un gasto muy excesivo. Si nosotros lo pudiéramos pagar, ni siquiera estuviéramos dentro de estas cosas de leyes que lastimosamente tenemos que estar involucrados en esto porque vemos que realmente no se nos escucha. A los pacientes oncológicos simplemente... Con el hecho de que digan tienes cáncer, ya nos están sentenciando a la muerte. No nos ayudan a luchar. No, hay eh, que eh, también pidiendo a la, eh, He pedido varias veces a la ministra que por lo menos se ponga nuestros pies. Al señor presidente, que se supone que también apoya mucho a, a todo lo que son eh, actividades sociales a personas con alguna discapacidad o nosotros con un escenario catastrófico pero todo va más allá de las palabras solo hablan, hablan pero a la vez cuando nosotros pedimos la ayuda no nos dan. y nosotros tenemos que recurrir a las leyes o a las demandas para, para de esa forma que se hagan cumplir cosas que están en la Constitución cosas que ahorita vemos que pueden estar en la Constitución escrito pero al momento de que se tiene que, que ya hacer la acción no... ¿Por qué es tan necesario este medicamento? ¿Cuál, ¿Cuáles son sus síntomas? ¿Qué pasa si no lo consumimos? Bueno, yo llevo tres años y medio con, con este tipo de cáncer. y hace un año me diagnosticaron metástasis el pulmón. He probado todas las quimioterapias posibles que están dentro del cuadro básico que tiene el ministro de Salud. Todas. No, ninguna me ha hecho efecto. Como digo, ya tengo metástasis en pulmón. el pulmón. El cáncer no es que se me ha reducido o se ha. Eh, Controlado, sino más bien que ya van tomando otro, otros en, en órganos del cuerpo. Y como dice mi doctora, ya he usado todas las quimios y este ya es un nuevo medicamento, que es un, un medicamento de uso terapéutico que me puede llevar a la remisión. Y ya al momento de estar en la remisión, yo me puedo hacer el trasplante de médula ósea, que es una, una mejor opción para los que tenemos linfoma. Es una forma de ya llegar a la, a la remisión o por lo menos ya tener como que un, un estilo de vida un poco más normal. Y no solo vivir en el hospital, no solo vivir con quimioterapias eh, no, no cancelar nuestros metas, nuestros sueños, solo conseguirlo seguir en un tratamiento. Yo sé que los tres chicos más que están en, en, en esta demanda están en la misma situación. Han pasado por varias quimioterapias, hay algunos que ahorita están dedicados, están hospitalizados, eh, otros que igual sin ningún tratamiento. A mí hace una semana eh, ya me dieron una tomografía, el tumor de mi pulmón sigue creciendo, la quimioterapia que pasé no me hizo nada y es mi quita línea de quimio que ya pasé. O sea, yo ya he usado todos los que están en el cuadro básico y es una forma en la que nosotros estamos diciendo, sí, hay este medicamento, nos pueden dar oportunidad para usar este de aquí y de esa forma conseguir eh, la recuperación o por lo menos eh, alargar un poco más el tiempo de nuestra vida. Por favor, su nombre y su cargo: Gabriela Garcés, Fundación Jóvenes contra el Cáncer. ¿Cuál es la situación de estas personas que requieren este medicamento? La verdad, en este momento eh, lo que estamos pidiendo al Estado que no se indolente, estamos pidiendo la justicia. Que actúe en función de la vida. Nosotros no queremos tener que estar pasando por instancias administrativas cuando cada día cuenta en la administración de estos medicamentos que son Ahora, ¿qué esperan ustedes de los jueces? Realmente que aplique la justicia, el derecho constitucional de todos nosotros. El Ministerio ha dado una, un argumento poco válido, escueto, simple y sin contenido ningún. Y es verdad, ningún prestador de servicios puede pagar ese automóvil, es el ministerio quien debe autorizar. no hay una valida para el ministerio. Y ¿El llamado a, a las autoridades del Ejecutivo y del Ministerio de Salud a sensibilizarse por este caso? Ajá. Pero por supuesto, no, podemos, no tenemos por qué seguir agachando la cabeza, un guerrero siempre estará de pie, un guerrero siempre estará luchando, la salud es un derecho de todos nosotros no tenemos por qué pasar por esto, siempre. Okay. Solamente por acciones de ignorantes sí. del ministerio ¿sí? Perfecto. Okay. Muchas gracias. A Dios. Vamos a hacer. Estar... <risa> Tú me enseñas los palos, y yo no me lo puedo <risa> ¿Cómo es? que es? ¿Cómo ¿Cómo es? ¿qué? Y la, baila y la bailas ya, ya, y tú pues. ya, vemos mañana. Bye. Hola mundo, ¿qué tal? Ahí están tallis. Y adelante está nuestra querida compañera voluntaria que se va a hacer cortar su cabello. ¡Saluda, Diana! Se va a quedar calva. Uh, <risa> y ya estamos a, ¿cuántos? Cinco locales más y ya. No, y ya. ni siquiera, como media cuadra. ¿Media cuadra? Ah, y ya, ya se va a cortar el pelo. Media cuadra y ya raíz. se corta el pelo. ¿Qué se siente? Se siente raro. Bueno, ya, ya, solo no te digo, mírame bien. <risa> Tengo el cabello corto. No, no, ya, ya. Además lo voy a donar. Muy bien. O sea, Vámonos. eso me es reconforta. Exactamente. Eso es como. Eso... <risa> Doctora, ¿qué se siente? Eso me reconforta. O saber que ¿por lo voy a donar? Es... es lindo. Ojalá no lo archiven. Lo vamos a archivar. Yo me encargaré de archivarlo en el más fondo oscuro de la no, gaveta. No, lo digas. no te diré dónde lo pondré. Llegado aquí a la peluquería Salentín. Nuestra. Ay, ay, ay, ay. Diana, saluda. Diana. Diana preparada ¿sí? perfecto... Ay, mira. Ya llegamos la sala. <risa> <risa> te mira, que ya sorpresa. Sí, ya uh, sí, ¿sí? ¿sí? no sé para tema? que ya no vean... que que para que ya ya no. No. Y Igual, me cortas un poquito y ya te pareces a ti. poco. Oye, ¿Sí? Cortas un poquito y ya te parece. Cierras los ojos. Pero estabas y le cortabas un poco. ¿Ya esto va a pasar una vez en tu vida? El primer día de toda tu vida. O sea, mi del día es Primera vez. Yo me acuerdo la sensación que tuve. Cuando yo me dejé crecer y me lo corté otra vez aquí, lloré. Y cuando lo tenías así, me lo corté así, peor, lloré más. Así que prepárate para llorar cuando hagas tu cabello No quieres poner el rojo no se por allá? Saludos. <tú zaten> estamos bien aquí. Todavía faltó mucho para eso. Es que yo si yo toda mi vida con el cabello igual. Y cuando una mujer me hace, papá, 14 años más. No, 17 años con el cabello igual. Ah. Sí. Me encanta la cara del de disfrute de lo maleoso de qué va a hacer. ¡Qué suga! Sí. Sube sí. rara. Siempre tiene sus cachumbres. Sí. que así queda muy cortito. De igual en la foto y no se ve tan cortito. Sí. Sí yo solo te quedé acá, solo te va a y yo no que me va a Calma. Es igual, así de corte con tu cuello ondulado, si te colocas una crema peinar uno, se te va a ver super bien ¿Ves? Pero ¿Sí? si lo usas todo esponjado, como ahorita lo tienes Si te lo planchas a cada rato tampoco sí, te va a funcionar. tienes que cuidarte Preferiblemente es que lo uses ondulado ¿no? Solo crema peinar, no te lo planches Y el, el mechón se acostumbra Porque si no se daña, te lo digo por experiencia Sí, <risa> ¿Cómo, ¿Cómo así? que dijiste? Que <risa> yo me lo planchaba siempre y lo dejé crecería, no, ya estaba, estaba feo, no así y me lo corté y dije: Nunca más plancha. Y se me armaron los roles. Entonces, para que no te eches plancha para nada. O sea, empiezas a echarte que me peiné. y así. Pues bien. Y dejes la plancha. Consejos con Tefa: Todos ¿Sí? los jueves a las 8 de la noche. noche. Espéranos. Me encanta, me encanta. Lo disfruto demasiado. La... Haría un vivo. Sí. <ríe> para todo Bogotá, Bolivia y Desde Ecuador, para todo Colombia. <risa>